Por la... Oh, polígoma por la, la zona, zona Dice que si sí vendo pero yo no tengo droga, droga, oh, droga. saca una, saca toda saca Si toda. ando con lo mío, lo tuyo se descontrola Prende humo de la goma Me dice mi hermano, la cosa se descabrona se No cabrona. me cuelas tu diploma, falso, falsamente, maradona sin la bola, bola. Tratando con lo malos. Aquí no venimos a darte el palo Estamos so y rotando la sky Once bajo cero, pero fuego es lo que hay Si no sabes, no comentes Ciérrate la boca antes que te partan los dientes Un loco mandando comandante Esconde la droga, que la poli va a cazarte Que la poli va a cazarte En tu barrio maleante Dime lo que quieras más que yo no soy cantante Calla y codo y el cante No muevo nada, no me llamen traficante oh, y goma por la, la zona. zona, dice la que zona. si vendo, pero yo no tengo la droga. La droga. La saca una, saca toda. Saca si andas con lo mío, lo tuyo se descontrola. Prende humo de la goma. Me dice mi hermano, la cosa se descabrona. No me cuelas tu diploma. Falso, falsamente maradona sin la bola. Estamos tratando con los malos. Malo. Aquí no venimos a darte el palo. Darte el palo. Estamos a so hoja y rodando la sky. 11 bajo cero, pero fue lo que hay Las cosas a la cara, la cara. Que la vida está cara. La cara, cara Estaba perdido Ahora mi vaina la tengo clara. clara Tu estilo es el mismo Que el del pan mismo No hace falta colabo Porque solo parto el ritmo, el ritmo. Una calle sin salida. Salida, salida. Quedaron dos niños pa' quitarse ya la vida. Uno de los dos se arrepentía. El otro aprieta el gatillo, sangre negra por la esquina. yo solico sentado en un callejón. Comiéndome los nervios mientras me fumo un helón. Haciendo que se me pase mientras que pasan un furgón. Se bajan cuatro payos y empieza la maratón. Sí. que la poli va a cazarte Estábamos tratando con lo malo, lo malo. Aquí no venimos a darte el palo, el palo. Estamos so y rotando la sky yeah. Once bajo cero, pero fuego es lo que yeah. hay Está Todo el Pablo con la X Con la base y la luar.